Buenas tardes queridos amigos, estamos en un evento de Engoldex en Avilés, desde España les saludamos, estamos con mi socia eh, Joana eh, compartiendo esta gran experiencia de Engoldex. Eh, queremos eh, preguntarle eh, por eh, qué razón es lo que está haciendo eh, Joana esto de Engoldex, así que le vamos a pasar el micrófono, buenas tardes Joana. Buenas tardes a todos. En primer lugar, invitaros a que participen en Goldex. Las razones por las que estoy participando en ello es porque esta, esta empresa me, me ha aportado mucha confi confiabilidad, seguridad y para mí es lo más importante. Bueno, pues decirles a todos los amigos también que quieran integrarse en Goldex, que quieran cambiar su vida eh, en Goldex es la mejor oportunidad para que eh, su futuro cambie. Les invito. En Goldex es el futuro de todos los que queremos cambiar nuestras vidas.